Muy buenas tardes amigos y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Tengo el micro mal puesto, perdonar. ahora que me lo pongo más o menos, que me capte la voz. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos, ¿qué tal estáis? Hoy venimos con un tema de historia, venimos con un tema pues, que me habéis pedido muchísimos de vosotros, muchos, muchos me lo habéis pedido y pues bueno, yo estoy aquí siempre para complaceros. Ya sabéis que Rafa Fernández, aparte del tema del misterio, el tema últimamente que estamos detrás del tema de, de lo que viene siendo la economía mundial, que vamos a parar un poquito y vamos a seguir pues, con otros temas, vamos a dar prioridad a otros temas. Pues Rafa Fernández como historiador pues, le encanta hablar de historia, pero de la historia tangible, de lo que realmente se puede hablar en este caso. Hoy vengo con este tema de Catal Uyuk, civilizaciones perdidas hace 10.000 años. En realidad no se llamaría Catal Uyuk, se llamaría Shatal Huyuk, ¿vale? que en turco significa eh, yacimiento, el montículo donde hay un yacimiento o algo así, sería más o menos, por decirlo de alguna manera. Esto está en la península de Anatolia, esto está en Turquía, esto está en Turquía y es un yacimiento eh, verdaderamente grande, ¿eh? es un yacimiento bastante extenso. Yo fui hace muchísimo tiempo de las primeras veces que yo estuve en Turquía y de hecho dejadme que os comparta pantalla para que veáis de qué se trata este tema, vamos a compartir pantalla un poquito por aquí. Aquí lo tenéis, chicos. Voy a ocultar esto. Y esto sería el yacimiento de xaptal Pues bueno, vamos a hablar un poquito de esto, porque es cierto, es cierto que eh, este asentamiento como ciudad se mantuvo alrededor de 800 años, más o menos, y se puede decir que estamos hablando de entre el 6.250 y el 5.400 antes de Cristo, según las últimas pruebas que se han obtenido y resultados en ciertos lugares sobre el carbono 14. Vosotros diréis, bueno, sí, el carbono 14 tiene fallos. Sí, pero eh, lo que se ha hecho aquí es... Diferentes pruebas y el contraste de unas con otras, la comparativa, pues nos orienta más o menos, para que tengamos una idea, de esas fechas. Estamos hablando de unos 8.000 años aproximadamente, incluso sería esto más antiguo que las ciudades sumerias. Luego hablaremos del concepto de civilización, que ya lo hemos hablado en otro, en otro programa, en un programa anterior, que también estuvimos hablando de historia, relacionado con los Acadios, los asirios y los sumerios. Pues bueno, estas excavaciones eh, comenzadas en la década de los años 60, pues bueno, demuestran que gran parte de, de este yacimiento aún se conserva. Los primeros constructores de Shatalhuyuk Huyuk eh, fueron un grupo de cazadores nómadas que habían empezado pues, a cultivar. Sabéis que el hombre eh, hubo un tiempo en el que el hombre, el hombre era nómada y se asienta, empieza a asentarse aproximadamente, todo esto sí que es un dato muy curioso, aproximadamente hacia esas fechas, pero en todos los lugares del mundo. Esto es muy curioso. Bueno, para este, este yacimiento, para que se construyese este yacimiento, pues era muy importante pues, edificar. Edificar y esto sería una de las primeras edificaciones del mundo, por delante de los sumerios. Pero luego hablaremos de los conceptos de civilización. Esto es muy importante que tengamos este matiz y no os vayáis porque al final lo vamos a ver. Bueno, estas personas, estos seres humanos, necesitaban vivir en un lugar ya fijo, ¿vale? en un lugar donde pudiesen pues, eh, cubrir eh, sus necesidades en muchos ámbitos y sobre todo de las inclemencias del tiempo, de los animales salvajes, eran cazadores, recolectores y ya se asientan aquí. Bueno, las primeras edificaciones se eh, empiezan a levantar de madera y posteriormente, fijaos qué interesante esto, de ladrillos de barro secados al sol. Eh, estaríamos hablando de la misma tecnología prácticamente de la que tenemos ahora desde ya hace 8.000 años. Bueno, estas viviendas no duraron pues mucho tiempo, evidentemente, y según se fueron derrumbando, se fueron erigiendo nuevas construcciones encima de lo anterior. Bueno, con el paso del tiempo, estas capas fueron aumentando gradualmente hasta llegar a formar un gigantesco montículo de tierra, que es lo que se llama Shatalhuyuk ¿eh? en turco. Este yacimiento cubre unas 13 hectáreas y consta pues, de varios montículos. Ahora, por el momento son dos. ¿eh? Hay que tener en cuenta que para hacer esto, para levantar eh, toda esta tierra que hay encima de estos yacimientos, pues hace falta una financiación extraordinaria y que a veces es bastante imposible. Y no se puede avanzar en muchas ocasiones porque no hay dinero para cubrir las necesidades de los arqueólogos. Así eh, veréis que en, muchas, eh, en muchos yacimientos, pues lo que ocurre es lo siguiente, que van haciéndolo por etapas, porque también dependen de partidas económicas, o bien de sus gobiernos, o bien de cualquier institución, o de las propias universidades. Y pues a veces estas cosas hay que tenerlas un poquito en cuenta. Pues bueno, en, en el principio de los años 60 un equipo de arqueólogos británicos que eh, lo, encabezada, lo encabezaba James Mellart, eh, pues empezaron a mover tierra, a sacar eh, estas edificaciones y sacaron lo que era el Chatal este, lo que sería el montículo este. Y en su interior encontraron una ciudad neolítica. ¿eh? Consistía en un laberinto de casas de una sola habitación, todas construidas eh, pared con pared, sin calles, entre medias, es decir, era pues, como un pequeño enjambre. ¿no? Eh, las casas eran de madera, adobe y yeso, con techos planos, ahora hablaremos de los techos. Cada vivienda poseía una única habitación grande, por lo general, de unos 6 por 4 metros aproximadamente, cuadradas ¿eh? y perfectamente en ángulo recto, con uno o dos pequeños almacenes donde ellos guardaban sus eh, sus cositas, sus comidas, su bebida, etc. Y seguramente tendrían incluso un pequeñito altar ¿eh? para sus dioses. La habitación principal tenía plataformas para sentarse y dormir, además de un horno para cocinar. Fijaos ¿eh? cómo ya dominaban el fuego estas personas. ¿eh? En la parte superior de los muros se abrieron unas reducidas ventanas que dejaban pasar una pequeña cantidad de luz natural. Pero vamos a ver... Eh, voy a quitar la cámara. donde estoy, Rafa? Estoy aquí. Hola. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Detener cámara. ¿Cómo detengo yo esto? Aquí. Perfecto. Ya me veis nuevamente. Pues bueno, estas personas empezaron a construir estas casas que estaban muy adosaditas las unas a las otras y que no habían calles. O sea, era como un laberinto interno y que tenían que pasar incluso para salir al exterior... Pues a través de la casa del vecino. Vale, esto era por, seguramente, seguramente era de forma defensiva. Era de una forma defensiva. Puede ser animales, pueden ser otros que vendrían allí a, a, a molestarlos y ellos pues eh, hicieron esta sociedad. Generalmente estas casas, este entramado de casas, que es súper curioso, algunas tenían un pozo incluso dentro de su... ...de su vivienda, rodeaban un pozo y la hacían pues, como una vivienda... ...y tenían sus propios hornos, sus propias sillas... Eh, ...no sillas, eran como unos bancos hechos en piedra... Eh, ...y luego sus altares, sus, sus pequeñas habitaciones para guardar todo. Este, esta pequeña claraboya que había en, en el tejado... ...porque hay que tener en cuenta que después cuando empiezan a, a edificar ya... ...un poquito de una forma más seria, más contundente... Eh, empiezan a entablar perfectamente los techos y a cubrirlos con adobe y con barro. ¿eh? En muchos de los casos, pues para que el agua, pues cuando llueva, pues, no se cale y moje al que está debajo, evidentemente. Pero las calles estaban arriba. Esto es curioso, porque esto lo vemos en la antigua Sumeria, también en las antiguas edificaciones de Sumeria. ¡Qué coincidencia! En distancia pues hay unos cuantos miles de kilómetros desde los yacimientos de, de al-Huyuk hasta las primeras ciudades edificadas en la antigua Sumer. ¿eh? Sumeria no, que sería un, un término erróneo y mal dicho. Sumer, en la antigua Sumer, de los sumerios. Y las calles estarían en la parte superior, estarían en la parte de arriba. ¿eh? Con lo cual, eh, a ver, esto se ha cortado, no sé si se ha cortado, si se me oye, esto está dando vueltas. No sé si tengo el internet correcto, sí, lo tengo perfectamente. Sí, lo tengo bien, lo tengo bien, creo que sí. <risa> ¿Dice, eras antropólogo o historiador? Sí, soy historiador, por supuesto. Claro que soy historiador. Bueno, eh, lo que estaba diciendo, ellos vivían dentro de sus casitas, pero... O sea, la vida la hacían arriba, comerciaban, cambiaban, incluso pequeñas caravanas que podrían venir de otros lugares. ¿Y por qué se sabe que venían de otros lugares? Porque se han encontrado cerámicas y objetos que son de otro lugar, no muy distante. No estamos hablando de América ¿no? o de Australia, no, estamos hablando de lugares próximos y que se han encontrado cerámicas de barro cocido. Muy importante el, la manufactura del barro cocido, porque a raíz del barro cocido es cuando empiezan a levantar sus ciudades, empiezan a almacenar, esto es interesante, empiezan a almacenar en una serie de, de, de ánforas, por decirlo así, o incluso en una serie de grandes depósitos, almacenaban pues, bebida, comida, almacenaban muchas cosas. Empiezan a controlar el tema de los cultivos, empiezan a controlar el tema de la domesticación y del tema de la ganadería. De hecho aquí se han encontrado restos de vacas, eh, restos de huesos de vacas y de toros y de, y de corderos y de en fin muchos animales que ellos se los comían. Es muy curioso porque el pollo, lo que nosotros entendemos como el pollo, el gallo, la gallina, eh, ese tipo de animal origina de la zona de Sumer. ¿Eh? de la zona del Asia Menor, era un animal que se comía mucho y se cuidaba y se le daba su grano para, pues bueno, en un corral tener a todos los gallos, las gallinas y los huevecitos que sacaban, pues comérselos. Es muy curioso porque aquí también, si os fijáis en el Antiguo Egipto, incluso en todos los murales, vais a ver que no hay pollos ni gallinas, son patos. ¿eh? El pollo se introduce en una de esas invasiones de esas culturas del, eh, del creciente fértil hacia Egipto y se intercambian eh, conceptos de alimentación. Esto es muy interesante, porque veréis en los murales que hay en Egipto, solo vais a ver patos, ¿eh? las ofrendas de un pato al faraón o las ofrendas de un pato al dios, pero no hay pollos. Los pollos originan de toda esa franja de la península de Anatolia, descendiendo a lo que sería la zona del Asia Menor o de Oriente Próximo. Luego podemos ver una serie de, por decirlo así, podemos ver una serie de objetos, quiero que veáis estos objetos, y esto es una Venus, ¿eh? las Venus que representaban, y además es, y diréis, ¿y por qué vas a mostrarnos esto? Porque esto se repite, se repite en otros lugares, incluso en la Europa más occidental más al oeste ¿Eh? vamos a ver esta imagen y aquí tenemos una Venus ellos interpretaban ¿eh? la verdad es que la chica está entradita en carnes ¿eh? con los modelos y, y estereotipos que tenemos ahora aquí la chiquita pues estaba bien rolliza ¿eh? había comido bien ese día ¿eh? y todo el mes y toda su vida pues bueno ellos interpretaban que esto era la abundancia y representaba incluso a la madre Tierra. Si os acordáis, tenemos otras figuras que son muy parecidas, que son como la Venus de Willendorf, ¿no? que son eh, una serie, es una serie de Venus gorditas también y con esos pechos que amamantan al ser humano y entradas en carnes. Esto significaría la abundancia, ¿de acuerdo? Esto es muy curioso porque se representa en todo el mundo. O sea, se representa a lo largo del mundo y son los sumerios. Y los egipcios, los que quitan este tipo de imagen y empiezan a sacar el estereotipo femenino que conocemos hoy en día. Fueron los sumerios y los egipcios. Ese, ese cuerpo estilizado de mujer, ese cuerpo delgadito, ese cuerpo que hoy en día es agradable a la vista de, pues de mucho. ¿no? Y bueno, pues eso lo cambiaron en otro lugar, pero aquí Estamos hablando que esta ciudad, este yacimiento, Egipto no estaba ni en proyecto. O sea, Egipto no habían construido nada, ni un templo, ni una pirámide. El Nilo estaba por allí, venga a echar agua al Mediterráneo. Y habían tribus nómadas que iban de un lado hacia otro y no habían asentamientos ni tan siquiera eh, fijos, por decirlo así, un asentamiento fijo cerca del Nilo. El único asentamiento que se conoce en Egipto que sería anterior a los egipcios y que sería seguramente el punto de partida, sería el yacimiento actual que conocemos como Kurta. Pero nadie habla de Kurta, nadie sabe dónde está Kurta, pero está en Egipto y es un yacimiento arqueológico que data de la misma época de esto que os estoy hablando. Luego, pues eh, tenían pinturas, habían pinturas muy bonitas. Eh, voy a ver si puedo recuperar alguna de por aquí. Es que aquí tengo algunas fotos que no son ni tan siquiera eh, de este de este tema que estoy hablando. Pero bueno, para que os hagáis una idea, ellos también pintan eh, en las paredes como lo podrían hacer en las cuevas de Altamira, ¿eh? pero ellos pintaban en en la roca viva en la roca viva en algunos lugares de las montañas pintaban y representaban escenas de caza escenas de rituales pintaban a sus dioses se pintaban ellos a sí mismos y bueno pues esto sería algo muy curioso porque en algunas pinturas que es que no tengo ninguna aquí pero bueno os podéis imaginar eh, ellos iban recubiertos con pieles de leopardo con lo cual ya sabemos que el leopardo habitó en esta zona de Europa y Asia hacia el año 8.000 a.C. Estaríamos hablando de hace la friolera de 10.000 años. Conocemos sus eh, temas gastronómicos porque se encontraron ánforas pues, con cerveza. Qué curioso, ¿no? La cerveza ya existe. Es uno de los inventos más antiguos ...de la humanidad, la cerveza, que además era muy pastosa, no era transparente y tenía muchísimas proteínas. ¿eh? Y eso, pues, aparte con el alcohol, se bebían dos cervezas y con lo que alimentaba y el alcoholcito se ponían a trabajar como animales. Otra de las cosas eran las carnes, eh, igual que ahora comían pues una dieta muy mediterránea, esto es curioso, ¿eh? unas dietas muy parecidas a las actuales, utilizaban muchos elementos actuales, ya se conoce el aceite de oliva en esta zona, aunque no es autóctono de esta zona y seguramente era algo con lo que ellos comerciaban con otros lugares, con otras tribus, con otras supuestas civilizaciones. Vemos que son personas completamente normales. Eh, el origen, eh, el origen de, de, estos, de estas personas podía ser autóctono de aquella zona, de la zona península de Anatolia, incluso de la zona próxima, pues a lo que es el Oriente Próximo. Sabemos que de ahí sale toda la cuna de la cultura occidental. Pues bueno, ellos serían muy parecidos, muy muy parecidos a los eh, no a los turcos actuales, los turcos actuales son una mezcla de invasiones eh, por parte de pueblos más al norte, más eh, de algunos nómadas más al norte y bueno, pues esto sería un poco divagar exactamente, no se conoce su origen y se cree que podría ser del creciente fértil de la zona de la antigua Mesopotamia, se cree que pudo originar de aquí. De hecho, la vida y toda la, la cultura y civilización se puede decir que sale de esa zona. Vamos a dejar de compartir pantalla, porque ya habéis visto esta mujer, qué guapa es, ¿eh? una mujer guapísima. ¿Y eh, qué podemos hablar más de esta civilización? Pues bueno, no se conoce escritura, no hay escritura, no se conoce la lengua de la que hablaban, no se sabe con qué pueblos tuvieron contacto, pero lo que sí se sabe es qué es lo que ellos hacían. No se sabe tampoco, tampoco hay restos de guerras, batallas. No, Además, en esta época es una época muy parecida a los principios del siglo XX. Y vosotros diréis, ¿ah sí? ¿Y eso por qué? Pues porque era una época de innovación. Una época de inventos, una época del de cultivo, de la ganadería, del de trabajo manual, de las ánforas, de los metales. Aquí se empieza a trabajar todo eso y en esta época, incluso ya un poquito posterior, que sería hasta la época de los sumerios, sería cuando el ser humano empieza a dominar un poquito ciertas artes manuales, por decirlo de alguna manera, y que luego esto derivaría en lo que sería eh, la cultura tal y como la conocemos. La figura que habéis visto es de barro, no es de piedra, o sea, no trabajaba, no se trabajaba la piedra en esta cultura, pero sí sabían hacer eh, sus eh, ladrillos perfectamente eh, rectangulares, ¿eh? un ladrillo, lo que viene siendo un ladrillo de cocido, de barro cocido y lo secaban al sol. No tenían eh, el conocimiento del barro cocido esto vendría después un poquito después pero ellos ya empiezan a iniciar estas pequeñas técnicas del barro cocido sobre todo en las ánforas es muy importante y en la decoración de esas ánforas donde almacenaban todos esos alimentos que eh, pues bueno os podéis imaginar si hacía mal tiempo o si venían malas cosechas de trigo sobre todo fijaos trigo, cebada, en fin, todo lo que eran eh, esos cereales, pues ellos empiezan a almacenarlos y empiezan a quedarse ya de una forma más sedentaria en ese emplazamiento. No se les conoce escritura, como he dicho, con lo cual, cuando hablamos de civilización, el concepto de civilización como tal, hemos de tener en cuenta que es una civilización, viene a ser cuando se conoce su escritura, cuando se conoce su eh, lengua, y, o no se conoce su lengua, pero se sabe que hablaban una lengua eh, común, por decirlo de alguna manera, y se sabe que había una escritura. Luego se sabe, eh, como civilización, si es una civilización en esa expansión de dominio por otros lugares, y esta, eh, este lugar, eh, Shatal-Huyuk, o katal -huyuk, no se tiene constancia. ¿Qué quiero decir con esto? No se puede considerar una civilización. Porque una civilización es la que expande su lengua, su escritura, sus costumbres y su religión. Evidentemente, sí tenían dioses, porque hay pinturas en las que ellos hacen ofrendas a los dioses. Fijaos cómo el tema de las ofrendas es algo común, es algo mutuo en todo, en todo el mundo. Os habéis dado cuenta, es muy curioso, ¿eh? y no se tiene constancia de que sea una civilización como tal. El inicio de la civilización, civilización, vendría con los sumerios. Se sabe que hay una escritura, una lengua, una expansión, unas conquistas, unas leyes, un eh, sistema religioso, un sistema jerárquico. Ah, hablando de sistema jerárquico, ellos también tenían un sistema jerárquico. Además, tenían una costumbre que ellos, eh, cuando el fallecía la persona, fallecía un, un familiar o una persona ilustre o de una élite, ya que empezaban ya con el tema de las élites, ellos lo que hacían era enterrarlo en sus propias casas. Es muy curioso porque esto se da en todo el mundo, por lo menos en Occidente, en Occidente se da bastante, incluso hay poblados íberos, aquí muy cerquita de donde yo vivo, ¿eh? con, con sus criptas, porque hacían sus criptas donde ellos enterraban a sus difuntos, pero encima estaba la casa y estos hacían exactamente igual. Estos eran un poquito más menos sofisticados, hacían un agujero, enterraban al difunto, le ponían las ofrendas para ese viaje a otro sitio le ponían alimentos, le ponían sus ajuares, todas sus cosas como hacían los egipcios. Le ponían sus zapatillas, su silla, su mesa. Ala, para que cuando vayas al más allá tenga donde sentarte y que ponerte en los pies. Pues lo enterraban, lo enlucían y hasta luego Lucas. Y ahí no ha pasado nada. Entonces aquello quedaba enterrado y gracias a, esa, a ese entierro, eh, gracias a ese tipo de entierro, pues... Se ha conservado los huesos, incluso algunas fibras de piel y pelo, y se ha podido analizar. Incluso de ahí se sacaban de sus estomaguitos, se sacaban lo que habían comido antes de morir. ¿Eh? Por eso se sabe también las dietas que ellas llevaban un poquito. Todo esto es un tema muy complejo, todo esto es un tema muy bonito, muy apasionante, ver cómo eh, la civilización nace en un sitio, pero habían ya focos. ¿eh? de lugares eh, donde tenían realmente conocimientos de matemáticas. Fíjate, sabían matemáticas, claro, porque cómo tú puedes hacer una casa que soporte las cargas y que no se derrumbe, por ejemplo. ¿A qué altura había que levantarlas? ¿Cómo se hacía un ángulo recto? Ellos ya conocían unas matemáticas y aunque en algunos sitios, eh, algunos historiadores o arqueólogos, en fin, toda esta, esta masa de... ...de personas que están aquí... Eh, ...en este tema... ...dicen que conocían unas matemáticas... ...muy básicas... ...y yo ahí discrepo... ...personalmente, igual me estoy equivocando... ...pero yo creo que conocían ya unas matemáticas... ...un tanto avanzadas... ...una de las cosas que dominaban muy bien... ...era el tema de los astros... ...las estaciones, el sol... ...los eclipses... ...estudiaban ya la, el, el firmamento... ...ellos ya estudiaban el firmamento... Porque conocían perfectamente cuando cambiaban las estaciones por el tema de la siembra, la recolecta, en fin, todo lo que viene siendo trabajar el campo. ¿eh? Ellos ya conocían esto. Ellos, en muchas ocasiones, se, eh, se abastecían de agua de pozos, porque aquella zona estaba muy llena, eh, muy, muy, eh, sí, llena de pozos en muchos sitios, por eh, corrientes subterráneas de agua, y ellos mismos cavaban sus pozos y encontraban agua. ¿Cómo lo hacían? Ni idea. ¿Eh? Pero ya lo hacían. Y en muchas de las casas que habéis visto ahí, hay pozos que ya están sellados, que están secos, evidentemente han pasado 8.000 años, 10.000 años, perdón. Pero lo curioso de esto es que ese, ese asentamiento duró la friolera de 800 años. Muchos diréis, bueno, ¿y por qué se termina? ¿Por qué se acaba? Bueno, pues mira. Os diré que nos vengamos a tiempos más modernos, por ejemplo, ese es Zeus, que lo estáis escuchando, nos vengamos a tiempos más modernos y nos preguntemos por qué hay pueblos en el mundo, no en España, en el mundo, que se quedan, aquí está Zeus, que también quiere salir en, en el directo, por qué hay pueblos que se quedan vacíos, viejos, derruidos y abandonados. Pues por una cosa muy simple, porque hay otras ciudades que son las que marcan ¿no? esa, esa tendencia, eh, hay nuevas ciudades que surgen, más modernas, con muchas más tecnologías y muchas cosas. ¿no? Pues este sería uno de los motivos más lógicos, no por invasión, no por asedio, no por una guerra, sino porque nacerían otras ciudades más al este que serían mucho más importantes y más prósperas. A partir de aquí, cuando las ciudades empiezan a crecer, es cuando realmente empiezan pues, esas invasiones, esos asedios, esas conquistas, que es cuando ya hay mucha más gente de lo que podía albergar este lugar. Este lugar nunca sobrepasó de los mil habitantes. Hay que tenerlo en cuenta que eran poblaciones pequeñitas que para la época eran grandes. ¿eh? Hay que tener en cuenta que hace 10.000 años la tierra estaba vacía, no había gente. ¿eh? ¿Por qué? Porque habían enfermedades, habían epidemias, a veces se ponían malos, se morían y la gente tenía una esperanza de vida muy corta. Entonces pueden nacer muchas personas, muchos niños, muchos bebés, pero si duran 30 años hay que tener muchos niños para poblar la tierra, ¿no? por decirlo así. ¿no? Pues entonces esta sería un poco en media hora, os he resumido 800 años de hace 10.000 años de antigüedad. Así que eh, con esto podéis ampliar vuestro conocimiento, hay grandes bibliotecas por ahí, en todas vuestras ciudades, en todas vuestras universidades, donde realmente podéis tener, ¿qué quiere Zeus? ¿Hijo, tú también quieres salir? Sí, está aquí el pobrecito, ¿eh? pobrecito que pone cara de pena. Y eh, podéis ampliar vuestro conocimiento en muchos lugares, en muchas bibliotecas sobre Chatal Huyuk. huyuk podéis ampliar sobre este yacimiento tan antiguo. Así que yo por mi parte creo que me he dejado alguna cosa más que otra, evidentemente os he hecho un resumen, súper resumen como las balas, si os dais cuenta no he dejado de hablar en media hora, tengo la boca seca, pero bueno. ¿eh? Así que os dejo con esta cultura, con esta... Eh, Pseudo civilización, por decirlo así... ...que no era una civilización como tal... ...era una población en un sitio... ...estamos hablando de la prehistoria... ...tener en cuenta una cosa... ...cuando estos señores hacían sus casas... ...y cultivaban sus campos... ...en otras zonas del mundo vivían en cuevas... ...vivían en cuevas... ...y no solamente eso... ...sino que Egipto no estaba ni en proyecto... ...no existía... La antigua Sumer era algo que tampoco existía. Es decir, fijaos la antigüedad de estas gentes. Muy curioso, ¿verdad? Pues seguiremos hablando de otras culturas, de otras pseudo-civilizaciones o -civilizaciones, o pseudo-civilizaciones de otros lugares del mundo, porque hay muchas y están muy diseminadas. Y os diré una cosa, hay que recurrir a la historia para conocer esto. A mí me hace gracia poder decir... La historia hay que reescribirla. No, ¿qué vas a reescribir de esto? ¿Cómo vas a reescribir de esto? Que hay cosas que no se saben, por supuesto, porque tampoco hay mucho, fina, mucha financiación para continuar con estos yacimientos. Porque esto es costoso, no os penséis. Un señor para quitar un metro cuadrado de tierra eh, se puede tirar días, ¿eh? Porque eso no es coger una pala y venga, como el que quiere hacer una zanja. Tiene que ir con mucha meticulosidad y eso... Hay que pagarlo, evidentemente. Y son expertos los que hacen todo esto. Así que, chicos, yo por mi parte os agradezco que hayáis estado aquí en estas pequeñitas clases de historia de media hora. Eh, clases de historia de bolsillo. ¿eh? Y eh, sé que la historia a muchos no les interesa, pero la gran mayoría que hablan de ovnis y reptilianos y tal no se basan en la historia, se basan en lo que ellos han pensado, pero esto no lo vais a escuchar en ningún sitio. Hablaréis de cosas muy genéricas, pero de esta exposición pequeñita que hemos hecho aquí. A ver eh, si por favor podéis ampliar vosotros eh, vuestros conocimientos. Y os lo pido de verdad que indaguéis sobre esto porque es algo muy bonito. ¿Verdad que sí, Zeus? Claro, si él está aquí. Es el chico aventajado de la clase, ¿verdad? Mi Zeus, eh? mi Zeus que ha si convertimos los años perrunos a los años humanos, tendrá mi edad. 42, 43 añitos, ¿eh? Ya estamos viviendo la misma época. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Yo, como siempre, agradecidos. Y nada, pues continuamos eh, trabajando y seguimos aquí a vuestra disposición. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, compártelo. No te olvides de darle a la campanita, que si no das a la campanita no te va a llegar. ¿eh? Y sobre todo, dale al like, comenta, habla, no sé, lo que quieras aquí, que sean dos direcciones aquí abajo, chicos. Se si os quiere. Un besito. Hasta la próxima.